Bueno, aquí nos tenéis en un lugar muy especial, en un día frío y lluvioso, pero con gente que siente la tradición de una forma como hay que sentirla, con calidez. Y tanto que, que les hemos pillado aquí un poco, aquí te pillo, aquí te mato, y han dicho, venga, pues vamos a daros unas cancioncitas para que os vayáis, porque para mí es importante, ya les conocéis, sabéis que estamos con, con esta buena gente de Zamora, con Saltarén Folk, y estamos para presentaros un trabajo que habéis hecho hace muy poquito, que está recientito, Luis. ¿Por qué no nos cuenta lo que tienes entre manos? ¿Qué es este CD? ¿Qué habéis querido meter ahí? Y, y lo primero, pues eso, muchísimas gracias por, por recibirnos en un día como hoy y haberos atracado como hemos atracado. ¿eh? Así que cuéntanos, ¿qué, ¿qué habéis hecho? ¿Qué tenéis entre manos? Pues este es nuestro séptimo disco, se titula Semilla de Luz... Es un disco en el que, bueno, somos más eclécticos que nunca. Hacemos piezas eh, celtas, hacemos piezas, algunas piezas extremeñas, hacemos un poco de todas partes. Nos hemos, esta vez nos hemos, eh, nos hemos querido salir de, de, de nuestros límites naturales, digamos porque a nosotros lo que nos gusta es la música y poner límites y poner fronteras y aunque lo que más conozcamos sea esto, yo creo que podemos dar nuestra visión de otras músicas también en este disco pues tenemos una, es nuestro disco más maduro sin duda, con arreglos más elaborados y yo creo que va a ser un disco eh, de, de calidad, el, el que lo escuche creo que lo va, creo que lo va a valorar ...o sea que desde aquí lleváis muchas horas de trabajo invertidas... ...pero voy a presentaros con quien estamos... ...ya sabéis que ha hablado Luis... ...pero estamos con nuestro amigo Carlos... ...estamos con nuestra amiga Ana... ...estamos con nuestra amiga Rosa... ...y con nuestro amigo... ...y ya conocéis también porque... ...anda que nos ha tenido que aguantar veces... ...nuestro amigo Richie López... ...cuando nos llevó con esta buena gente de Aliste... ...y mira yo no sabía que estaba también metido con Santarén... ...Santarén que yo creo que el nombre... ...¿por qué? ...pero pero ahora sí que habéis hecho honor a ese salto... ¿no? ...de salir un poco de tu tierra madre... ...de tu eje... ...para no establecer un círculo... ...sino establecer espirales... ...en las cuales nos vamos dando cuenta... ...que la tradición es folclore de la música... ...tanto es comodidad como de vuelta... ...y no pertenece a una cultura en general... ...sino pertenece más a sentimientos... ...hay canciones que habéis cantado... ...que yo, yo, las, yo las cantamos también en mi ...de una forma diferente el turun ton que, ...que me han cantado... ...que turun ton que taran-tan-tan... la canta de otra forma... ...me parece muy interesante esa visión vuestra... ...de sé quién soy... ...sé de dónde vengo pero también sé dónde quiero ir. Bueno, muchas gracias por tu comentario, en todo caso. Eh, es un poco nuestra idea. De todas formas, de todas formas, eh, yo creo que estamos un poco, los grupos de FOL estamos un poco mediatizados, estamos un poco obligados por toda esta tradición que se nos vino encima de, la palabra tradición a lo mejor es redundante, de estudiosos, de estudiosos de, de, de la zona, ¿no? que parece que nos hemos visto como... nos hemos obligado a nosotros mismos, nadie nos obligaba, nos hemos obligado a nosotros mismos a centrarnos en nuestra zona y a divulgar el folclore de nuestra zona. Cuando resulta que uno ve los libros, no sé, el de Carl Slindar o el de... no sé, cualquier otro, ¿no? Que hay un montón de ellos. Y ves que eh, los temas se van repitiendo de unas zonas a otras. Los temas, no digamos los ritmos, los ritmos son los mismos. Cambia el estilo pero los ritmos son exactamente los mismos en todas partes. Tenemos binario suelto, binario agarrado, ternario suelto, ternario agarrado, tenemos ritmos sac-sac, tenemos... es exactamente lo mismo todo el tiempo. Y además tenemos un pequeño problema, y es que las grandes recopilaciones están hechas siguiendo las rutas de la trashumancia, que fueron las primeras rutas que trazó eh, Menéndez Pidal eh, cuando, cuando se hicieron las primeras recopilaciones, ¿eh? esas rutas de la transhumancia, luego se repitieron una y otra vez en las recopilaciones. Y entonces hay que salirse un poco de eso, hay que, hay que intentar buscar otras cosas. Fíjate, incluso yo iría más allá, pero vamos a hacer una cosita, digo que iría más allá porque hay cosas que tenemos como nuestras y realmente pueden venir de África, pueden venir de Filipinas, pueden venir de México, de tantos sitios donde está la cultura, tanto lonesa como castellana en este mundo que es redondo y que gira como el dinero para estar en todas partes. Ya, ya sé que queréis bailar, pues venga, llega el momento de escuchar el primer tema de Santarén, pero regresamos enseguida y seguimos, bueno, un poquitín más este, esta forma tan abierta de entender la tradición oral sin perder nunca la esencia que les dio el ser en Zamora. Así que a escuchar y a bailar, ¿eh? que tapa eso. Un, dos, tres y... De pedir para todo no ganamos. Salva y la camina, camina, carmela, Lo tapa todo con la media de seda, la media de seda, la media tonada Salva y la camina, viña enamorada. Si quieres casarte bien. Tengo un corneta Por la mañana diada Y por la noche retreta Salva y la carmina, carmina, carmela No dan con la media de seda La media de seda, la media talada Salva y la carmina, niña enamorada que te pague la ensalada, pues justo pues, que yo te pague lección si tan desojada. Salva no y la carmina, carmina, carmela, con zapato blanco, la media de seda, la media de seda, la media calada, salva no y la termina. Volvemos, volvemos con Santaremo, volvemos con nuestro amigo Luis, con nuestro amigo Carlos, con nuestra amiga Ana, con nuestra amiga Rosa y con nuestro amigo Richie López. Santarén, ¿por qué Santarén? ¿Por qué el nombre? Cuéntame. Mira que nos lo preguntan veces. Es, eh, es un este grupo nació en Vermillo de Sayago. Eh, de una asociación cultural que había allí. Y yo daba clases. Nació el grupo. Eh, hay una, el, nuestro primer disco es una cinta cassette. De la cual se vendieron hace 30 años más de 2.000 ejemplares, ¿eh? o sea, un exitazo en la época, eh, y es el testimonio que queda de ese, de ese grupo de Bermúdez, de Sayago. Eh, le pusieron el nombre, los chicos del grupo, las chicas del grupo, de un pago que hay allí en Santarén. El porqué de eso es, es curioso. Es, tiene que ver con la Batalla de Toro, con la guerra entre, entre Juan de Traneja e Isabel la Católica, de portugueses que iban hacia allá, les, eh, vencidos, les hostigaban, los, ver, los de Vermillo les dieron cobijo, eh, se instalaron en un pago y le llamaron Santarén. En fin, es una historia, bueno, interesantísima. Y nada, nosotros, eh, con el tiempo, la pena de los pueblos, que muchas veces no hay relevo para los para, para las cosas que se hacen. Se hace algo que es realmente interesante y luego no hay relevo. Entonces llegó un momento que no había gente del pueblo, éramos todos los que íbamos éramos de Zamora, y bueno, pues al final tomamos las riendas, pero mantuvimos el nombre, digamos, un poco como homenaje y como recuerdo a, a, a nuestra esencia. Allí había nacido el grupo. No tenemos relación ninguno con Sayago, pero, pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Santiago, que es el señor que vive en el segundo de... Ah, no, es Santiago, calla, no Sallago. Si mayor de de de se van a enfadar conmigo, pero sabéis que os quiero muchísimo y que me parece que tenéis una riqueza bastante personal, de folcón es muy, muy fácil de identificar por la esencia que tenéis y lo bien que la han conservado en esa zona de Zamora. Zamora, que es una provincia que a mí, jolín, mira que me gusta mi tierra, cada vez estoy más orgulloso de Castilla y de León pero en Zamora me asombra la cantidad y calidad que hay de músicos y de gente, sobre todo gente como vosotros, gente joven, que os dedicáis en cuerpo y alma, y más que cuerpo en alma, a, a, a eso, ¿no?, a, a no solamente retomar lo que ya está, sino a darle un nuevo aire, un nuevo impulso, una nueva forma, un nuevo gusto. Para mí, para mí personalmente, ¿eh? eso es realmente la esencia de la, de la música tradicional. La música tradicional está muy en los estudiosos, me parece todo genial, hay sitio para todo en el mundo, y, y para los estudiosos también... Pero, pero los estudiosos tienen que tener en cuenta que la música tradicional está en constante evolución si no evoluciona no sirve de nada yo por mucho que quiera no voy a cantar como mi padre y mucho menos como mi abuelo mi hijo si le tengo algún día será exactamente igual ¿cómo veis vosotros lo del folclore? ¿tenéis también esa visión como de algo cerrado, que, que mantener exactamente una estructura muy concreta o que hay que ponerle también un poco del alma mira, Ana, pues te va a tocar a ti hija que te veo así que como que no quieres contestar ¿Tú qué piensas de esto de, de, de, de la música? ¿Tenemos que agarrarnos tanto la raíz o tenemos que tener en cuenta esa raíz, conocerla para poder ponerle un poquitín de quiénes somos? No me mires con esa cara y cuéntanos. ¿Una voz femenina o se lo pasas a tu compañera, Rosa? Pero puedes contestarnos tú. Bueno, yo creo que es bueno que haya las dos vertientes porque si no se conserva, ¿de dónde sacamos? ¿No? Y a mí sí que me gusta mucho innovar. Y meter nuevos ritmos, meter... Yo encima que vengo de la música clásica, es muy interesante para mí conocer estos ritmos, eh, otra forma de tocar. Yo creo que es un poco... Yo creo que nos ayuda a todos a evolucionar. Sobre lo de las tradiciones. Está claro la importancia que tiene eh, todo todas la, las personas y todo el material que se ha recopilado durante un montón de años. Ahora ya casi no queda nada. Y eso está bien que quede, y hay que agradecer muchísimo a todos los recopiladores, a todos los que han buscado y han encontrado y han vivido esa época. Pero está, mmm, está muerto. Si lo dejamos como estaba, está muerto. Entonces hay que evolucionar, todo evoluciona. Y la música es lo que tú decías, tú no puedes cantar como tu abuelo, ni puedes bailar como tu abuelo. Entonces a veces hacemos como... Mmm, como cómico, sobre todo el baile, de bailar como una persona de 80 años, pero esa persona de 80 años, cuando bailaba, con 20 años, brincaba, vamos que brincaba, y saltaba más que nadie. Entonces, eh, estamos como haciendo un poco de burla, eh, estamos intentando bailar como el señor que nos ha transmitido con 80 años o con 90, pero realmente ese señor no bailaba así. Entonces, eh, eh, hay que evolucionar, y sobre todo hay que evolucionar con gente como nosotros, que lo decía Ana, que venimos de la clásica, menos Richie, los cuatro venimos de la clásica. Entonces, eh, nosotros, eh, es verdad que le metemos unos ritmos, le metemos eh, unos instrumentos, y le metemos, nos llaman el, eh, el grupo de folk de la partitura, porque nosotros eh, tocamos por partitura. Entonces, eh, a, hay, mucho, hay mucho, mucha gente, mucho músico del folk que le llaman mucho la atención. Es que tocáis por partitura, sí porque nosotros los arreglos que hacemos eh, de esa pieza es, son súper arreglados y con instrumentos de eh, eh, ya no, eh, a ver ahora tenemos gaita siempre hemos tenido dulzainas flauta de pastoril eh, siempre metemos algún instrumento tradicional pero otros que para que para dar un poco de grandeza a esas piezas efectivamente entonces bueno en mi opinión yo os lo paso me parece genial, pero vamos a escuchar un segundo tema, pero sí que me gustaría apuntar que tienes toda la razón. Está muy bien en la investigación, pero la investigación, el problema que tenía, por... mi padre me contaba, no, cuando García Mato fue a recoger a mi familia ahí en San Pedro, no tenían ganas de cantar. Entonces no iban tampoco en el contexto en el cual se manifestaban esas tradiciones, que era cuando realmente la tradición era pura y se podía entender un poco más, sino que forzaban también un poco las esta gente nos va a forzar ahora a bailar. Así que vamos a bailar y regresamos enseguida. Y vamos a hablar algo entendido porque no nos vamos a quedar aquí. La semana que viene volveremos otra vez con ellos. Aviso, esta semana estamos en Santarén y la próxima semana también presentando este maravilloso trabajo que tienen entre manos. ¡Vamos a bailar! Bueno, vamos a seguir con nuestras músicas y con nuestras. Antes hablábamos, Luis, de, de que la música que está, hay veces que no, no sabemos y tampoco tenemos por qué saber de dónde viene, sino que ha formado parte de una evolución, de una de, de una transmisión de unos a otros, de unos a otros. Que vete tú a saber de dónde viene, pero en vuestro caso, ¿a dónde queréis ir? Tenéis algún objetivo? ¿Por qué habéis elegido también esta música en vez de haber elegido desde la música clásica? Que de... bueno, y ¿por qué, Luis? ¿Por qué no nos cuentas tú, Carlos, que no te hemos oído hablar? Pues eh, creo que lo que nosotros tratamos de hacer es eh, bueno usar el material tradicional que pensamos que realmente está está ahí como fuente de de, de riqueza cultural y esa fuente de riqueza cultural la podemos aprovechar para, para evolucionar. Como bien ha contado antes Rosa y Ana, realmente ese material, eh, si no se modifica, eh, existen las dos vertientes, la vertiente purista y la vertiente digamos innovadora, y nosotros estamos en el lado de la innovación, es decir, añadir nuevas cosas, nuevos elementos, nuevos ritmos, nuevas armonías, y sobre todo el hecho de que Santarén es un grupo con una trayectoria enorme, y realmente, incluso por nosotros, aunque suene un poco egoísta, es decir, bueno, ya hemos hecho una serie de cosas, una serie de, de modificaciones y una serie de, de interpretaciones más tradicionales, entonces ahora lo que queremos es innovar. Y lo que queremos es unir pues nuevos instrumentos. En mi caso, por ejemplo, yo en este caso toco el bajo eléctrico en, en el grupo, que es un instrumento que a lo mejor es un poco está un poco ajeno a este mundillo. Pero, pero la combinación de esos elementos es, es, en nuestra opinión, hacia donde queremos ampliar. Y sobre todo, creo que este disco, lo que, lo que sobresale sobre el resto de, de otros discos anteriores es la complejidad. No sé si el siguiente será tan complejo como este, pero desde luego nos apetece, no, no, nos apetece hacerlo. Y bueno, no sé si, si, si Richie tiene también otra opinión sobre esto. Hay una cosa que a mí me parece muy irónica, que una persona tan grande toque el bajo... <risa> a Richie le vamos a por banda Para la próxima semana, para que nos cuente A Richie Pero sí que me gustaría Que ahora sí, seguramente que tú Luis, Lo tienes en la cabeza ¿Cómo nos podemos poner en contacto con vosotros? La gente que nos está mirando, ¿cómo puede hacerse Con el este CD? ¿Y cómo puede decir Oye, que quiero que vengáis a las fiestas de mi pueblo Y quiero contrataros Y quiero os voy a poner una limusina y un chalet en la sierra? Y piso, sí <risa> la, eh, mm, A ver por parte Lo primero, quiero dar las gracias, queremos dar las gracias a eh, los que participaron en el crowdfunding que hicimos. Eh, no hicimos un crowdfunding por el total del disco ni nada de eso. Fue, para nosotros fue un experimento, fue probar, a ver si somos capaces de aglutinar suficiente gente como para que apoye el proyecto. Y la verdad es que se apoyó. Han sido muy pacientes porque tenía que haber salido en julio este disco y estamos a abril. Y eh, han sido muy pacientes y les agradecemos muchísimo Ha habido un montón de problemas, tanto personales como técnicos Y al final se nos ha alargado muchísimo este asunto Bueno, y en cuanto a lo que a lo que decías, eh, voy a decir... Pero espera, ya que está con agradecimientos, ¿por qué no nos dices a quién hay que agradecer Y que nos hayan cedido este espacio mágico? Hombre, este espacio fantástico, el convento de San Francisco eh, Es la sede de la Fundación Rey Alfonso Enríquez en Zamora eh, La Fundación Hispanolusa eh, el edificio en sí es de la Diputación Provincial de Zamora. Entonces, a ambos, por supuesto, nuestro agradecimiento, porque, vamos, ni se lo han pensado. Eh, cuando se lo hemos pedido, vamos, ha sido ha sido un, un, vamos una colaboración total y absoluta. Así que muchas gracias a la Diputación y a la Fundación Rey Alfonso Enríquez. Y, dentro de lo que me preguntabas, eh, quien quiera hacerse con este disco, lo más fácil es ponerse, entrar en nuestra página web santarenfolk.es santarenfolktodojunto.es. también tenemos página en, en Facebook y se pueden contactar con nosotros facilísimamente pues ya sabéis, ahora vamos a pasarle el micrófono a nuestro amigo Richie para que nos despida y para que despida el programa y para invitarles a la semana que viene que continuamos con vosotros pues ha sido un placer y nos vemos la semana que viene